De, extran de extranjeros en hospitales apartos, de extranjera en hospitales dominicanos. Esas son las noticias de los diarios nacionales, mis amigos. Esas son las principales noticias del día de hoy. Vamos a la pregunta del día. Adelante. ¿Considera usted, destitución de ministro de salud, advierte a funcionarios de gobierno sobre intolerancia a la corrupción? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Considera usted que la destitución del ministro de Salud advierte a funcionarios de gobierno sobre intolerancia a la corrupción? Esa es la pregunta. Háganos el feedback. Muy bien. Vamos entonces, vamos a continuar, señores, con... El, el tema de hoy. Tuvo ¿no? bueno el fin de semana. Sí. Discurso del presidente, sí. destitución de, del ministro, del ministro de salud. Eh, alza de, de, de, de, de nueve pesos, casi diez pesos de, la, de, de las gasolinas. Tuvo muy bueno el fin de semana. Sí, magnífico. Eh. Excelente. Magnífico. Fue como caliente la cosa. Ese tweet se estaba quemando. No te digo como dice el viejo Leopo porque tú sabes. Su este, este no es un programa para eso. Pero. Señores, casi 10 pesos a la gasolina le subieron. Bueno, ¿Mm? increíble, increíble. Cojan ahí. Bueno, destituyen al Ministro de Salud Pública. Señores, ese fue un tema del fin de semana, sí. ese junto con el, la gasolina. Y, pero el fin de semana hubo mucha noticia, mucha información. El sábado pasado fue el primer discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, don Luis Abinader Corona, el cual en cierta medida se vio eclipsado en la destitución o con la destitución del primer eh, del ministro de Salud Pública. En el decreto presidencial no se establece quién será la persona al frente del Ministerio de Salud Pública que deberá hacer frente a las políticas que se establecen en el país ante la pandemia del COVID-19. Oficialmente no se ha dado la razón de la destitución, pero se podría asumir que tiene alguna relación con una licitación que llevaba a cabo Salud Pública para la adquisición de jeringuillas, las cuales estaban sobrevaluadas en un 600%, 600% ya que su costo en el mercado estaba a menos de 4 pesos con 70 centavos y las mismas tenían un precio de 25 pesos. Wow, era mucho. La... Dice un refrán que lo mucho hasta Dios, hasta lo, Dios lo ve. Así es. En tanto que Plutarco Arias atribuyó a sectores interesados la ola de críticas desatada en su contra tras la publicación de la licitación para la compra de jeringuilla con precios supuestamente adulterados, la cual fue cancelada, aunque no identificó a esos sectores, los acusó de emitir extorsiones y chantajes con la finalidad de distorsionar su labor. Bueno, señores, que las cosas estaban muy claras, ¿no? O sea, tú no puedes, no hay forma de tú poder defenderte ahora de lo que estaba pasando. O Esa licitación tú tenías que verla como ministro. Y lógicamente, alguien tiene que pagar los platos rotos. Yerian. Miren, ahí algo estaba pasando. Algo estaba pasando ahí. Eh, que se llevaron al ministro, porque naturalmente, eh, ciertamente, él tenía que ver con, con la supervisión. Pero no es cierto, no es cierto que ese ministro lo destituyeron lo, lo por, por eso de las jeringas, porque no llegó a pasar ni siquiera. O sea, fue en la antesala, y entonces lo destituyen lo, lo en, en la víspera, sin ni siquiera todavía haber hecho una investigación, Fíjense ustedes que, que él es culpable de lo que no se ha investigado. No quiero yo defender al ministro, porque desde hace tiempo yo vengo denunciando que estaban manipulando información. Si, si me dicen a mí que es por la manipulación de la información por el, en, en el, durante el COVID, le compro esa. Pero por la jeringa, no, porque me parece como algo como muy, como eh, todavía no se ha investigado a profundidad, todavía no se sabe quién es el culpable, todavía no se sabe realmente lo que pasó, solamente salió una denuncia que no ha sido ni siquiera confirmada en su totalidad. Que se, que, y entonces ya este hombre lo destituyen y lo hacen quedar eh, como un corrupto. Eh, hay que tener cuidado con eso, señores. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, sin embargo, el decreto, por ejemplo, se, se destituyó a un ministro y no se dijo el por qué. O sea, todavía no se le ha explicado a este pueblo que debió eso venir acompañado de la información de cuáles fueron las razones que motivaron al presidente a destituirlo. Incluso él, en su cuenta de Twitter, lo vi que publicó una, eh, mirenlo ahí, un texto larguísimo, donde él dice que sectores eh, oscuros quieren apoderarse del ministerio, del dinero que se maneja en el ministerio, y entonces que por eso eh, a él lo destituyeron. Yo de verdad, que con relación a esto me quedo en el limbo, porque no sé si pensar si fue por lo del COVID o si fue por lo de las jeringas, cosa que no creo, eh, no sé realmente. Quizás fue, eh, eh, quizás lo adelantaron, ¿verdad?, por, por lo de los combustibles que le estaba dando en la madre al gobierno. El Twitter, cuando el viernes cuando subieron esos, esos combustibles a 10 pesos, el pueblo comenzó a reaccionar y a darle funda al gobierno de manera constante, y quizás utilizaron esto, eh, digo quizás porque es una especulación mía, no tengo fundamento para establecerlo, ¿verdad? es una especulación, eh, y con relación a eso, me parece, puede ser, quizás para equilibrar un poquitico la opinión pública que estaba desbordada entre viernes en la noche y sábado en la mañana, totalmente desbordada estaba la, la, la población, especialmente en Twitter, que es el canal donde, donde Luis Abinader le tiene más miedo. Bueno, eh, vamos a saludar a Francis Rodríguez, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, amables televidentes. Yerjan, a Dios las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé mucha inteligencia para entender las cosas y sobre todo estas que siempre se nos plantea al país. Adelante. Uh, ah, bien. Miren, dicta mucho de... La, la forma en que fue destituido pero no podemos dejar de reconocer de que son cargos de libre remoción sí, claro. que el presidente tiene a discreción la facultad para desvincular cualquier funcionario de su gabinete gabinete que es el más sensitivo porque estamos en medio de una crisis sanitaria y de salud y no tener ahora dirección esperamos que ya hoy tenga la tranquilidad para designar Espérese, yo tengo entendido bien. que se habló de que el ministro que quien iba a sustituir al ministro fue era Jesús feris Jesús Ferris Iglesia bien eso fue el que recomendó Reinaldo Pared se lo recomendó al presidente, incluso lo hizo de manera pública. Ok, sí. en el Twitter, sí. sí. Hay otro grupo que están. Con Víctor Atala. Tal. Correcto. Eh, hay una corriente eh. ahora. <risa> Imagínate tú, ya el, el cadáver está ahí, hay que comerse, lo dirían los buitres. De todas maneras, aunque debemos ver lo normal y no eh, castigar al presidente porque está dentro de sus facultades, no menos cierto es que en el ámbito social, moral del funcionario deja mucho que pensar y uno se pregunta cuál fue realmente la causa que produjo la desvinculación y en la forma, de forma repentina, pudiera ser, y no lo creo, y, y, y Yayan lo aclara de que era una especulación, como sí, una sí. especie de, de que como sabemos que la información una tumba a la otra y que hay aspectos que son más sensitivos que otras, porque de hecho, de, de momento, a la sociedad con simplemente que se sustituya a un funcionario de la categoría del ministro de salud, no le hace tanto efecto como el efecto que le hace al bolsillo cada vez que hay que llenar o hay que echar gasolina. Y eso sí que no debemos de olvidar. Y si hay algo que yo no voy a, a, a, a negociar es que a nosotros no se nos diga la verdad referente a ese tema del combustible que tanto lacera el bolsillo de los dominicanos. Entonces yo no quiero pensar ni, ni, ni pensar lo de Luis Abinader que entre a la politiquería y a la posverdad de forma de golpe en un inicio de su gobierno y ya en un inicio de su primera rendición de cuentas. Quiero dejar eso a un lado, cuestión de que se le permita al presidente realizar las cosas que ha prometido y aquellas que también tiene mucho sentido como revisión de los peajes, sombra, la construcción de, del muro y demás. Pero esto deja entredicho la moral y el buen nombre, porque ya vi la reacción también de la hija del ex ministro de salud sí. y prácticamente acusa al presidente de causarle ese daño y causarle ese daño porque moralmente no se ha explicado qué sucedió porque la jeringa, ciertamente como decían ustedes fue el producto de una denuncia y que fue un consejo de compra que se produjo y que el ministro dentro de sus facultades, esa es necesaria que la tenga bien clara, pero no es como cuando se tiene el caso cuando salió el ministro Hidalgo por la muerte de los 10 niños por falta de oxígeno, ¿lo recuerdan? Yo, yo te voy a decir a ti una cosa, nosotros tenemos que aprender como sociedad, primero que la función pública es una función vigilada, vigilada por no solamente por el Estado como tal, sino también por la, la sociedad. sociedad. Nosotros los que hemos asumido cargos públicos estamos sujetos a la vigilancia, permanente de todo el mundo, y e incluso estamos sujetos a la suspicacia. Entonces, este es un país donde el funcionario público dominicano no ha aprendido a renunciar en medio de un escándalo de, su, de lo que tiene que tener muy claro y muy, muy, muy, muy, muy conocido, sabiendo perfectamente que su responsabilidad es todo aquello que acontece en ese ministerio o en ese lugar del cual él se responsabilizó. Un escándalo de esta naturaleza debió de haber provocado la renuncia del ministro y hubiese quedado mejor. No, no, yo me voy porque realmente parece ser que descuidé mi función de vigilancia, mi función de que las cosas aquí eh, estuvieran bien y hubiese salido mejor. Entonces, yo no veo la razón para pensar que no fue por eso que lo destituyeron. Yo no creo que tenga sentido lógico ni práctico sacrificar a un ministro que además era una gente cercana a ti cuando la campaña, cuando hiciste lo que hiciste para llegar a donde está, sacrificar a ese personaje para ocultar un poco el tema del combustible que no iba a desaparecer totalmente. Porque el tema de combustible era lo que decía Francia hace un momento. Cada vez que tú te pares en una maldita bomba, en un surtidor de gasolina. <risa> no, no, porque hay que decirle así. Eh. Tú lo que haces es que cruza los dedos. Ay, ojalá que no coja mucho este maldito carro. ¿Por qué? Eh. Porque en definitiva tú sabes que va a tener que pelar o por la tarjeta de crédito, que está totalmente mermada, o por la tarjeta de débito, o pelar por el efectivo, si es que lo tiene en los bolsillos. Sí. Entonces, es un problema que uno tiene que entender. Yo no creo. Yo creo que a él lo destituyeron por ese asunto. El, el gobierno no quiere un escándalo de esa naturaleza que lo desvíe del de trabajo que, que, que ha venido haciendo y las cosas como han venido ocurriendo. Yo pienso también, deja, no deja de ser una señal interesante para el resto de los funcionarios del gobierno de que si metiste la pata, te vas a encontrar con, esta, con, esta, con este asunto. ¿Tú crees que había que hacer una investigación para determinar, eh, no la responsabilidad, porque aquí no se está determinando quién fue el que, a, a dónde iban a ir los cuartos de la superevaluación eh, que se hizo de las jeringuillas. Eso no era lo importante. Lo importante era que eso pasó y el ministro no lo paró a tiempo. Eso fue lo que el Presidente o sea, de la República es que, que está pasando. Pero, a decir. pero es que para es eso... Es que para los consejos lo designa también el Presidente. Exactamente. No y es además, el mismo ministro. No era solamente él. él tiene que él debió, En ese caso debió cancelar a todo el mundo, ahí incluso al de compra y contrataciones, que se supone que tiene un muro de contención que debe decirle, no, esto no puede pasar. Por esto, por el, porque está violando la ley y porque está, por ejemplo, a, a, alterando porque el precio. No pero no lo hizo. Ley. Pero no, fue un intento, si se quiere, porque ni siquiera llegó a violarse. Fue un intento. Entonces debió llevarse también al de compra y contrataciones. Y además, sí, pero algo mira, importante, te voy a poner un ajá. detalle importante. La pregunta nodal de esto. ¿Cuándo destituyen al ministro? El viernes. El viernes, pero el viernes en la noche prácticamente, tardecita en la noche, después que está el escándalo, hace rato. De los combustibles. O sea, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? usted se sienta a ver los periódicos y se da cuenta que primero fue el escándalo de, de los combustibles, que eso impactó al pueblo y, y el Twitter de una vez se, se, se encendió, y eh, pocos minutos después. Eh, una cosa, ¿Ustedes creen que, que he encontrado que, se que se esto, esto no sabe ni tarde? siquiera explicarse de dónde que proviene el... Pero, aumento. pero a un ya habló ministro, de la... ¿Es verdad que a un ministro se le destituye de ahora para ahorita? Es una decisión que hay que tomar bueno, tiempo. Y ¿Qué? pareciera... Pues entonces no tuvo nada que ver con los combustibles. No Yo no sé. Y pareciera que no es... No, lo los combustibles no ¿Sabes de cuándo? Yo lo dije aquí. Le dije yo, cuando, cuando ellos dijeron que, el, eh, miren, eh, vamos a frisar el gas. Le dije yo, aquí, aquí viene un tablazo, yo lo dije en este programa. Le dije, mira, a, a, a, prepárense para el tablazo que cosa. viene el, el, el viernes con los combustibles. Porque mira, ellos una están diciendo, miren, señores, van a subir los combustibles. Y yo estoy de acuerdo, vuelvo y repito, mm, a no sé esa qué. parte no me, no me adhiero ni le doy mi compadre espera al presidente. No. El tema de los combustibles, como de los alimentos, que nos atañe a todos con unos salarios estáticos de, que tienen características como del año 94, según los expertos, con un dólar que más o menos estable, pero tampoco ha sido la, la oportunidad de desarrollar ni siquiera el ahorro, porque hay que decirlo, pero cómo se va a desarrollar el ahorro la reposición económica, la oportunidad de compra, la de movilizar la clase media-baja, que es la que más consume, porque el rico tiene una, una concepción muy educada del, del gasto. Aquí la economía de la clase media es la que mueve los, los, los, los países. Y si hay una, un, un aspecto que se quiera defender es que se reactive la economía en base a la movilidad de esos recursos. Pero, señores, ¿y cómo? Miren, Cuando yo lo que tengo entrando, lo mismo que tengo en años, y los alimentos por encima miren, y todo lo que voy a comprar está carísimo, y ahora el combustible hay una cosa, ya no tiene control. Hay una Por cosa, primera vez yo hay veo una que, que todos los fines de semana sube. Yo, y esa parte a Luis Abinader se la estamos pidiendo que ponga control. Hay una cosa que, que nosotros ponga no, no estamos analizando aquí, es la siguiente. ¿Cuál será? No, sencillamente que nosotros no tenemos la información de todo lo que ha acontecido alrededor de ese... ¿Y a quién le corresponde darla? Bueno, a, que debieron de ¿Al hacerlo. gobierno? Pero hay oye, cosas mire, que... Oye, pero espérate. A... No, no, no, no, déjate de eso. Hay cosas que el gobierno no tiene por qué decirle. ¿Cómo que porque... no? No, no? No, no, por lo que dijimos no, no, que es de no, libre no, remoción. No, Ahora, sí, no, no, a mí no, no, lo que no, me preocupa... No, no, no. A mí lo que me que preocupa que usted es que no haya una un... Situación. Situación. Ah, y la familia Oye, del ministro, Usted dio Pero espérate, espérate, ah, no, él, él es responsable, ponme, ponme él es responsable de, de lo que pueda pasar con su familia, sencillamente por lo siguiente, cuando usted asume un cargo público, usted sabe eso, usted sabe que tiene detrás a una familia... Que incluso la familia tiene que protegerle su figura a usted como funcionario. Cuando a mí me hicieron procurador, me senté con mis hijos y le dije, cualquier cosa que ustedes hagan en la calle, aunque sea patear una piedra y le choca a un perro, van a decir, ah, pero se lo hizo el procurador. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que ustedes hacen para que no me afecten en mis funciones. Eso, fue, eso se lo aclaré. Pero, Ahora, óyeme, pero hay otra cosa. Que hoy, no haya sustituido a esta fecha uy, para el gobierno en un momento de pandemia también es preocupante. ¿Verdad? Pero óyeme, óyeme. Eso debió no, ser no, sustituido inmediatamente. Eso no es tan importante. Hay un gabinete de salud que está al frente de eso. Olvídate de eso. Ahora. Ay, el gabinete de no es responsable de lo que pasó. No, no, no, no. Ah, pero ¿Eh? el gabinete es responsable. responsable de lo que pasó. Fue el que propuso. ¿Eh? otra función. El gabinete tiene ministro? otra función. No, eh, no. El gabinete tiene otra función. Una cosa es el ministro. De jefe, cabeza del ministerio otra cosa es el gabinete Que está tratando un tema específico de salud Son dos cosas totalmente diferentes Una pregunta, ¿tú te crees que ahí en esa famosa licitación no había más involucrado? Lo que yo te pregunto a ti Ustedes oyeron las declaraciones del exministro de salud pública de, de Danilo este, Sí, eh, eh, Sánchez Cárdenas Sánchez Cárdenas El desorden según él yo te voy a decir una cosa. Aquí no se ha hablado nada de Sánchez Cárdenas ¿no? después que asumió el poder Luis Abinader. No, no, no, Lo que no quiere forma. decir que aparentemente este señor actuó correctamente en ese Bueno, ministerio. en ese momento se vio incluso como un gallo de pelea frente al propio gobierno. Exactamente. No, claro, entonces, no, no, y era guapo y sitios No, no, pero claro. O sea, ese, eso entonces, no, no dirigía de allá. Frente ¿no? al mismo o sea, gobierno, lo, yo tengo que lo prácticamente lo desmentía. Cuando yo tengo daba que una... creerle en principio el desorden que había en ese ministerio, según él. Después que yo salí de ahí, eso se armó un desorden, dijo él. Dijo él, dijo él lo dijo a la prensa, lo dijo el sábado en la tarde. Entonces... Yo digo, no se habrá acumulado muchas cosas alrededor del ministerio y el presidente tomó la decisión precisamente con la finalidad de lograr eso que tú dices. Puede ser acallar un poco el otro aspecto, pero no única y exclusivamente por el tema de la jeringuilla, sino por todo lo que venía pasando. Uno no sabe, porque en política hay cosas que no se dicen y no se deben decir. Y hay cosas que la no gente se ven. tiene. Exacto, la gente tiene importante. que aprender una cosa En política no todo hay que decirlo Porque lo que usted dice hoy en política Lo puede perjudicar mañana Ten, Hay que tener mucho cuidado, el político tiene que ser un tipo medido Pero no medido. venimos mejorando entonces Porque el, profe, el propio presidente dijo Tenemos todo controlado, es que tú tienes que ser coherente En tu discurso sí. Porque hay gente que te va llevando sí, notas Pero el, el presidente, presidente, presidente dijo, se quiere El presidente ha demostrado que se quiere alejar lo más posible del tema de la corrupción. ¿Y por qué no por, por qué no destituyeron al de, ¿cómo se llama? El de Prosolí, ¿eh? qué sé yo, el, el hijo de Peña Gómez, que repartó 100 millones de pesos. Y se dieron cuenta que no había... Lo ve ahí. Fíjate tú que este, este señor viene y le va a entregar unos contratos de, supuestamente de trabajo a un grupo de artistas y estaba violando la ley de viejo, compra y contrataciones pero, viejo, y el, viejo, miren viejo, que después no, si él destituye a todo el mundo por mira, ese tipo de cosas, se va a quedar ah, solo en el gobierno. Mira, ah, pues en, ese, el en, esa, en ese caso hay una, hay una discrepancia hay una discrepancia en el procedimiento. Claro. Esa discrepancia viene y surge después de las críticas que en principio se había acordado como a todos los sectores claro. se le ha dado una, una especie de ayuda a los artistas y vuelvo y repito, yo yo creo que lo defendí aquí en el sentido que un artista detrás de él hay un equipo de trabajo uh -huh. que no ha comido en tiempo. Sí, Miriam Cru, Y era la parte que tenían como compromiso. A a Anthony Santos, Ahora, Frank Reyes, en, et, en este caso, el Alfa, mi preocupación Omega, es que no exista a la fecha un decreto sí. designando a un nuevo incumbente de salud y esperamos que no sean los escándalos espero que no sean los escándalos no, yo no sé cómo que le están dando Omega rey es un rey de Todavía Omega esa, Omega. Debiera estar es preso y ya no. Lo vieron ayer como sí. lo tomaron con una pistola Amenazando a, a un infeliz de carro público hey. Ayer con una pistola Ese, que Omega Oye, Omega Mira qué figura Omega un un millón de presos, Pero mira Omega, como ayuda, no Para concluir acá. el tema Oye, esta es una sociedad Oye, no. que no tiene poder Y no tiene poder porque nosotros no nos hemos empoderado de cosas Si esta sociedad tuviera poder Rechaza eso El primero Uy, la, que alfa, la, la, óyeme, lo primero que le hacen un boicot a Omega Carregando. Son las mujeres, y dicen yo no voy ni a escuchar la música bugatti. de él ni voy a ir a una fiesta. Ustedes allá? vieron, señores, que el alfa estaba incluido dentro del grupo de artistas que le dieron ayuda. Ustedes vieron el vehículo que se compró. Buscan los por favor. Buscan el carrazo que se compró ese sí, hombre. Un Bugatti. Un Bugatti, es ¿qué se llama? de señor. Eso lo alquilan para alugar esa parte. En, en una vez me preguntaron a mí que con Giorgio Milano, yo pensaba Mira. que era el paguetti. No, no, no, un cerreloj. Sí, un reloj, se yo es eso. Mira. ¡Ah! Está buena. Mira señores. Claro, en definitiva, Giorgio Milano. En salsa de tomate. En salsa de tomate. En definitiva, yo creo que debemos permitirnos. Y esperamos que hoy en la mañana el presidente designe el nuevo incumbente. Y que pueda comer Giorgio Milano. Al mediodía, sin más tormento mira. Y dejemos que, que, que se proceda mira, Míralo ahí planos. el carro Míralo ahí el carro ah, Luis, mí, mí. Mira el carrazo que se compró el Alfa Y a ese le dieron un, un, un dineral ¿Cómo ayuda señores Me van a decirme que no es una burla al pueblo No, pero por Dios pero, ¿Cuánto a, vale mira, ese carro, no, Julio? Mira, mira, yo, yo ¿Cuánto fui a ¿Cuánto? Oye, oye, Giorgio Milano Giorgio Milano y Filipe Patet Eran relojeros de Rolex que hicieron tienda aparte Y crearon unas marcas yo voy, yo voy a una tienda De Giorgio Milano En Suiza y, y veo y comienzo a ver Los relojes Y cuando noto el más barato Costaba 8 mil euros el más Tranquilo, barato. El, pero barato. era una cosa sencillita. El pate Filí tiene unos. unos 8 mil euros, el más barato. Le, le digo a Rosaina, míralo, pero no te le acerques mucho, no vayas a ser ay, no, <risa> caigamos preso aquí. En una vez yo, yo este pues caso de, de, de Giorgio Milano, yo pensaba que era una marca de paquete. No, no, es un reloj. Sí. Nosotros los que somos del campo Giorgio Milano, Milano era un relojero no de, no de, de Rolex. A mí me gusta. El Philippe es muy bueno. Muy bueno. A mí me gusta. Señores, entonces 4 millones de dólares cuesta el carro del Alfa. Eso es una burla. Estamos hablando de casi.